Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos hoy con la lección 325. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea, de lo que quiero a partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo estas imágenes se proyectan luego al exterior donde se contemplan se consideran reales y se defienden como algo propio de uno de deseos de mentes nace un mundo de mente, y de juicios nace un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada y donde Él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con Él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Amén.